They see me rolling, they hating. Tercer video de preguntas al DM. Hoy nos llegaron preguntas por nuestras redes sociales, así que las vamos a contestar todas. Bien, Valentín pregunta: ¿Cómo controlás o limitas el metagame al rolear? ¿Sos severo o sos más relajado con el tema? Y más allá de lo que haces, ¿Cómo considerás que sería la manera correcta de manejar una situación de este estilo? Bueno. Okay. Eh, vamos, voy a, voy a separar las preguntas Primero, yo no soy tan severo A mí, la verdad, tampoco me afecta tanto el meta aim A menos que sea... Eh, alevoso A veces pasa, y no es que te genere grandes problemas en la mesa Pero supongamos que eso es algo que los jugadores hacen mucho que, que te ocupan gran parte del tiempo En vez de jugando, planificando afuera y compartiendo información Lo que te recomiendo es que le remarques que lo están haciendo porque si un personaje de repente sabe algo que no sabía Incluyes la historia Como por ejemplo Bueno, de la nada el hechicero Que estuvo toda la semana en el desierto Considera Que es mejor traer Manzanas Justo las manzanas Que el ladrón sabía y nunca lo contó ¿Entendés? Entonces vos en, en la historia les remarcás Que no sirve esa parte Es muy aburrido como contar así algo leer, algo eh, ¿Cuál era la otra parte? La primera pregunta ¿Cómo controlás el límite del límite de game al rolear? Eh... Ah, sí. De esta manera eso se vieron más relajado? Eso ya lo respondiste uh -huh. Más allá de lo que haces, ¿Cómo consideras que sería la manera correcta de manejar la situación? Está bien. Igual algo importante para añadir es que al final de la sesión o en si querés cortar el momento y charlar un poco es decirle a los jugadores, chicos, gente Podemos poner un poco más de voluntad eh, Tratar de que no se genere tanta meta y, y si ellos no saben cómo Te, te tienen que ocurrir una idea a vos Capaz que te, necesitan más Tener más diálogos entre ellos adentro del adentro Pregunta Bien Thiago's pregunta ¿Cómo balancearías un encuentro más tereado Para un grupo de 7 o más jugadores? 7 o más jugadores Primero para mí 7 es un montón. 7 es muchísimo. Más ya es algo impensable. Primero voy a explicar por qué. Si vos tenés muchos, mucha gente jugando, pasan, pasan unas cosas. Por ejemplo, si hay un combate, el tiempo del combate se alarga. Entonces, entre un turno y un turno del mismo jugador pasa mucho tiempo. Y esa persona se puede distraer o puede hacer otras cosas. También pasa que... Eh, hay gente que mientras no está haciendo nada o no está en escena, se pone a charlar o a dispararse con el celular, así que yo les recomiendo, trato de evitar mesas grandes. Si sí, tiene una mesa gigante, pero va a dividirla en dos mesas diferentes siguiendo la misma historia que pasa lo ocupado. Si hay un encuentro, ahora sí respondo a tu pregunta, si hay un encuentro, si vos tenés, tenés un combate grande con siete jugadores y muchos enemigos, lo que tenés que hacer es estar preparado por lo menos para... Tener un combate de una hora y media, dos, tal vez más. Preparación. Lo único que te recomiendo es preparación. Lleva a anotá todo lo que pasa, que los jugadores sepan todos sus poderes. Y si alguno se olvida de qué pasó, qué hizo, trata de, de con tu con tu blog, con tu archivo vas a poder ver y responderle qué pasó y qué no pasó. Bien. Siguiente pregunta. Flo pregunta ¿Quién hizo el cofre tan lindo? Nuestro Chester, como lo llamamos nosotros, lo hizo mi hermana. Ella tiene, un, vende, vende un montón de muñecos así. Nos, yo tengo en mi casa eh, algunas. Les voy a mostrar, por ejemplo, uno que me hizo a mí. Esta, a ver. Eh, Tengo a Rick Sánchez. Tengo a Timo. Tengo un sin cara. Ahí llegué sin cara. Sin cara, que además tiene la botita con las botitas Y... y un Pokémon también, tengo, tengo, tengo un montón Los hace mi hermana, eh, tiene su tienda, le voy a dejar el link eh, abajo del video Le pueden pedir cosas, ella es, se va a ocupar y, y seguro lo va a hacer Tiene mucho trabajo, les aviso Bien Siguiente pregunta Mauricio pregunta ¿Hay algún juego de rol que recomiendes para chicos de 7 años? Sí El juego de rol que les recomiendo para chicos de 7 años se llama Maguisa, Que es un juego de rol para niños De entre 7 y 12 más o menos recomiendo así Es un juego de rol español Que tiene un sistema de juego bastante simple, muy reducido Pero lo importante para jugar con alguien, con chicos más chicos Es el tipo de, de, de cuentos o historia que le vas a narrar Lo que les recomiendo es que Sí, si vas a narrar una aventura, por ejemplo, para alguien mayor Supongamos mi mesa todos están arriba de los 25 años Generalmente la gente muere, hay, hay violencia y, y cosas más oscuras Para chicos más chicos lo que te recomiendo es hacerlos pensar Tipo, eh, eh, acertijos, laberintos, situaciones para resolver eh, Tratando de convencer a una persona No tanto meterse en el combate Pero Maguisa es súper recomendado Añadiendo esto eh, vamos a hacer un video de maíz, ya lo tenemos casi preparado, así que... Gracias. Y por último, Emiliano pregunta Quería saber si existen otros modos de crear una alineación estilo legal bueno, caótico malo Y otra pregunta más ¿Cómo manejas como un DM cuando un personaje no actúa de forma a su alineación? Eh... Nunca me había preguntado sobre crear un nuevo alineamiento, me parece una idea muy original. Habría que verlo porque el sistema de alineamiento de, de Dungeons and Dragons, que es el que me estás preguntando, es bastante estructurado. La idea es que vos puedas cubrir el comportamiento de una persona dentro de esas líneas. Voy a investigar un poco a ver si se puede crear algo porque generalmente tratan de que cualquiera pueda encajar en alguno de ellos. Eh, La siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo manejas como un DM cuando un personaje no actúa de forma azul inicial? Bien. Eh... El alineamiento tiene que ser algo flexible. No tiene que ser algo que marque todas las acciones del personaje. Tiene que ser algo que el personaje considere antes de actuar. Entonces, si un personaje realmente va a actuar en contra de su alineamiento, decirle al jugador, mira, vamos a cambiar tu alineamiento. Tu alineamiento es también cómo te ven los demás. Eh, como los demás te consideran eh, así que decirle al jugador que está actuando contra su personaje y llegado el momento de decirle bueno mira te voy a cambiar el rendimiento de este porque es como con dos y nada más eh, puede traer algunas, eh, algunas cosas en contra como por ejemplo tal vez si es un clérigo no puede usar hechizos o pierde algo pero también, el jugador está forzando eso, tened en cuenta que el jugador está lleno de él lo sabe, o ella lo sabe. Eh, esas son todas las preguntas que tengo para este video, pero nos hicieron muchas preguntas más, llegamos vamos a hacer otro y no dejen de preguntar. Eh, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.